un desastre pero igual lo voy a hacer ¿Ogenki desu ka? Kai shiteimasu watashi wa satsu no Naka iniru! Nah, uso! Con el video de Watashi wa Hondo ni Nihongo de Hanashi o Shitakata um... ¡Ok! Shumbo. Mi plan era grabar con camisas o lo que sea pero... antes de grabar, antes de empezar la grabación y durante la grabación se me cortó la luz el honor y la concha de tu madre Perfecto Bueno, ya estoy haciendo mucha introducción Así que, hola Sí, otra vez voy a tratar de subir videos semanalmente Como hacía antes Pero, bueno, basta Ni siquiera llegué a los, creo que 50 videos Y no tengo ideas No, nada de ideas, no tengo idea. No sé qué subir porno Sí, chicos, sí. Eh, otra vez estoy con La manada de naranja con la etiqueta de cola Bueno, antes de, de seguir Quiero mostrar esta foto Veo lo que hice y... ¿Qué puedo tirar acá? ¡Ah! Miren lo que hice esto ¿Se dieron cuenta que alguien inventó el ruido de los dinosaurios sin haberlos escuchado nunca? Esto es demasiado para mi cuerpo o sea, esto es lógica. Esto es verde. Esto es Esparta. Basta, es hora de que pares y que dejes hinchar las pelotas. Como un dinosaurio, por ejemplo, el tiradoncelo rex, va a ser el sonido, por ejemplo, de un león. O sea, miren esto: No queda, no queda. O el sonido de una hiena: No queda, o sea, la concha de tu hiena. No, creo que ya, eh, no sé cuánto voy grabando y ya me doy los pies La concha de la lora, creo que te voy a hacer el video sentado No, no lo voy a hacer sentado Si lo empiezo parado, voy a terminarlo parado Y en otras noticias, miren esto Yo había hecho una historia en Instagram Le decía esto Concha lora Bueno, esa decía la historia. Y me contestaron esto. LOL. Odio el LOL. Odio el LOL. Pero después me comentó... Me respondió la historia otra vez. El que ella juega conmigo. Ok. El que hace la vida conmigo. Oh. Bueno. Basta. El que hace mi mamá conmigo cuando dice que mañana me va a comprar un juguete que quiero. El que hace Franco cuando espero su nuevo video y me quedo en un rincón llorando porque en realidad está viendo los Simpsons Bueno, no lo voy a negar, eso es cierto ¿Creen que soy una mala persona? ¿Tengo como cara de mala persona? Side, heavy, fat, dead, pop, Molly, mo bueno, o sea, soy un angelito, o sea, no lastimo ni una mosca ni mosquito Araña ni mierda ¡Salí ahí! Después había publicado otra historia Donde el chico Me puso en todos los monitores de su escuela eh, Mi video Y yo publiqué una historia diciendo Y después nuevamente La persona, o sea El hater número uno de mi canal Así se hace llamar El Ruperto este Me manda un mensaje diciendo esto O sea, respondiendo mi, mi historia, obviamente Me mando aire Traemos a Bot igual que Germán. Las muestras de ADN dicen que él es el sobrino. Armese de conocimiento. O sea, mira, si yo soy el sobrino de Germán, no estaría en esta casa del orto. No, no, no estaría acá. Ni siquiera estaría haciendo video para ustedes. Estaría en un yate con putas. Bueno, ya me estoy alargando más de lo que estoy. Así que vamos al grano y al tema principal de este video. No sé cómo voy a ponerle el título, así que no sé, creo que le voy a poner. ¿Qué significa? Me pintaba el Pedrito BM Orejón de Mierda, Narigón, la concha de tu vieja. Güey. O sea, onda, ¿por qué? ¿Qué significa? Porque voy a enseñarles todo mi vocabulario completo. Un diccionario de mil páginas. Hijo de puta, no fue de ayuda para nada. Bueno ya, sin más preámbulos vamos a saber el significado de mis palabrotas Ah no no no no, esperen, esperen, voy a... Yo tampoco me quedo atrás de este challenge Basta Basta Nordertus del Orto, güey. No, no, está, está todo bien. Aunque tu canal me caiga muy mal, pero está todo bien. Esta es la segunda vez que me pasa esto. ¡Qué tripo de mierda! Bueno, me pintó hacer el Rock Square, así que bueno. Ahora voy a rezar que no, no se me caiga otra vez el celular. Bueno, mientras que yo digo todas las palabrotas mías Vamos a jugar el típico juego que salva a cualquier youtuber The higher or lower? Sí, voy a jugar otra vez The higher or lower Mientras que digo el significado de todas mis palabras Así que si lo pienso, mejor creo que va a ser un video de higher or lower Y las palabras se van a ir a la mierda Alerta de spoiler, en verdad va a pasar eso eh, Dentista o... Oh, alarma Lower Bien, eh Bien Bien, o sea, eh, voy a sacar la música de fondo Esto estoy escuchando yo Nada, absolutamente nada O sea, es incómodo, es incómodo grabar así ¿Quién te pregunto? Alcohólicos Anónimos. Anonymous eh, hi. Tu vieja está higher Significado de una palabra eh, Pin Bueno, creo que voy a empezar con la intro Bueno, voy a volver a hacer intros, así que Pin Listo, acá está la placa. Listo, ahora desaparece y sigamos con el video. Sí, o sea, miren, estoy haciendo la intro, creo que en la, en la mitad del video. Yo nada más lo hago. Yo nada, yo. Este video está patrocinado por God of War, Ryu Hair o Diana Ross. No sé quiénes son, los, cualquiera de los dos, así que menos. Porque si yo digo que es menos, es menos, la concha de tu vieja Netflix Más El... La la la... Mmm, menos Guarda Perá ¿Qué es la la la? No sé No lo voy a buscar porque me da paja y se me va a extender mucho el video Enewuwa Menos Más Boom Crash of Clans Menos Perá ¿Qué está pasando? Ah, otra palabra, eh, allá o ella. Allá y ella es una forma de molestar. Por ejemplo, oh, mirá, estoy tomando esta Manaus de naranja con etiqueta de cola. Allá están tomando. O oh, a ella la estoy tomando. Eh, North Country. Menos. Restaurantes. Más. Implantes más. Fuck. Ah, queso. Siempre lo decimos eso. Sos re queso, man. Pero re queso. Dato, voy a dejar de decir pelotudeces y voy a dejar de jugar porque se me está haciendo muy extenso el video y ustedes no van a aguantar un poco más. Acompáñenme a los rincones oscuros de mi canal Miren, mi canal ya tiene 153 suscriptores Sí, ya estamos por superar a Facundo GZB Así que porque él tiene 154 Uno más, suscríbanse y ya estoy igual que él Vamos a ver los comentarios O oh. Tiempo de saludos Me enojé mucho el resultado que tuvo mi anterior video Porque es el video más, pero más improvisado De todos los videos que hay en mi canal Es más, es más improvisado que el casamiento de mi viejos para Bro, debes de tener más subs que yo, la verdad. No sé. Ay, oh, gracias. Eso, eso, eso es una ternura. Yo, yo, yo, yo. ¿Por qué hablo yo así? Sí, la verdad que sí, pero no sé. YouTube está hecho una putita y no, no me quiere dar la gloria. Me saludas en el siguiente video y si no, te mato a ti y a tu saticha. Ok, no. ¿Sí? Acá lo tenés, pues. Yo <risa> La re. Hermano, liberate más guacho, dale que seguía así que me alcanzas en tres meses o menos, sí. ESE ES MI OBJETIVO Mi objetivo es hacerle competencia ahora a Josh Mati porque a Facundo GZ todavía le rompí el orto Ahora mi objetivo es Josh Mati que tiene creo 600 suscriptores, así que ¡SUSCRIBANSE! Soy uno de los primeros subs de Estos son los comentarios que más me gustan Sí, Lucas chermelo nunca te voy a olvidar así que cuando esté no sé tipo en la casa de gofe chupando weh no no cuando esté con los youtubers grandes siempre me voy a acordar de vos tremendos videos te mando chabón para cuándo colabo o juntada colabo puede ser juntada no me conoce ni mi tío bueno, esos son todos los comentarios que rescaté de mi anterior video. Si quiere que lo salude, comentarios y eso. Y también déjenme en los comentarios qué quiere que haga en el próximo video. Todavía no voy a terminar el video. Sí, en realidad sí. Tengo mucho calor. Quiero terminar este video. Me doy los pies. Hay muchas luces. Mucho calor. Y yo tiré una alfombra que está caliente. El tío Frandon fuera.